Estos últimos años hemos escuchado una y otra vez que el minado de criptomonedas no es sostenible para el medio ambiente. Se consume mucha energía y no podemos ignorar la resultante huella de carbono, pero exactamente ¿cómo se gasta esa energía? Al igual que con el dinero físico, cada segundo tiene lugar centenares de transacciones monetarias con criptomonedas. Algunas como EOS son capaces de procesar hasta 4000 transacciones por segundo. Estas transacciones se agrupan en bloques, más tarde se añaden al blockchain y por último deben ser validadas por los mineros antes de añadir los siguientes bloques. El minado de criptomonedas consiste en validar dichos bloques a cambio de una recompensa. El algoritmo más usado para el minado, Proof of Work, consiste en buscar un hash que cumpla ciertos requisitos y es esta misma búsqueda la cual requiere mucha potencia de cálculo, lo que se traduce en mucha electricidad. Se estima que Bitcoin, la moneda más conocida, Consume alrededor de 220 terabytes/hora anualmente, el equivalente a 14 millones de generadores eólicos. El concepto punto de no retorno es conocido cuando hablamos del medio ambiente. No obstante, estudios indican que aún podemos causar un impacto positivo. De hecho, durante los últimos años la eficiencia energética ha aumentado en un 5.800%. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer al respecto? Si contamos con los suficientes recursos, podemos producir esa energía mediante métodos sostenibles. Cada día más y más personas optan por producir su propia energía mediante placas solares, presas o generadores eólicos. A falta de dichos recursos, cambiando a tarifas de luz limpia, no solo la electricidad se genera de forma limpia, sino que además se promueve el desarrollo de infraestructura sostenible. Existen otros algoritmos de validación, como el Proof of Space o el Proof of Stake, donde los mineros son seleccionados al azar para validar las transacciones y como consecuencia necesitan menos energía. A su vez, ciertas criptomonedas impulsan este cambio a energías verdes. SolarCoin, por ejemplo, fomenta el cambio recompensando la energía producida de forma sostenible. Entre todos, desde individuos hasta corporaciones, podemos reducir el impacto de las criptomonedas en el medio ambiente y seguir disfrutando de los beneficios que nos aportan.